y gracias por vuestra presencia en este webinar de ZoomSales. Os comento la agenda. Una primera parte en la que vamos a introducir quiénes somos y el porqué de este webinar. La segunda parte donde vamos a ver una demo real. Vais a ver Sistema ZoomSales funcionando en una interacción entre un, una clienta y una asesora financiera. Y luego un cierre con conclusiones. Son aproximadamente entre 20 y 22 minutos lo que va a durar este, este webinar. Me presento, soy Julio Smolarik. Responsable de Desarrollo de Negocio de F-Alternative. Y nos acompaña también Waldo Cuesta, Catedrático de Neuropsicología de la Universidad Complutense de Madrid y Director del Laboratorio NeuroLab Center. Está con nosotros el profesor Cuesta porque el análisis de las emociones de los usuarios en Thunzels a través de la neurociencia ha sido un elemento clave, muy importante. Primero para la concepción y posteriormente para la mejora y la evolución del proyecto. Nuestra empresa, F-Alternative, SEAFI nos ha brindado la oportunidad de estar aquí hoy con, con vosotros, así que también te quiero agradecer a ti, José, que nos des esta oportunidad. Os vamos a presentar ZoomSales. ¿Y qué es Un aunque lo tenéis definido en, en la invitación, eh, quiero, quiero detallarlo. ZoomSales es eh, nuestro sistema digital de comunicación audiovisual e interacción entre los asesores comerciales y los clientes que por sus especificidades y características y funcionalidades estamos seguros de que puede ser de gran valor para vosotros, para las ESIS, en la optimización tanto de la relación con vuestros clientes como en la efectividad y en la mejora del incremento de la actividad comercial a través de un canal online. Desde hace 29 años hemos desarrollado nuestra actividad de auditoría y de consultoría. Originariamente en el sector automóvil, aunque más tarde hemos ido incorporando Soluciones en otros sectores, como son las financieras eh, de marca del sector automoción, las aseguradoras, o últimamente eh, operadores en, en la gran distribución y en telecom. La pregunta clave: ¿por qué estamos hoy aquí y qué es lo que os podemos aportar a las ESIs? Bueno, lo que todos eh, tenemos claro es que se está produciendo una transformación digital en el mundo, no solamente en las relaciones personales sino las relaciones sociales, comerciales y profesionales. En el ámbito de la venta de productos y servicios de inversión, los entornos digitales están adquiriendo cada vez más importancia y más relevancia. Estamos en contactos con alguno de vosotros, con alguna de las ESI y así nos lo habéis manifestado. Y se están buscando ya diferentes soluciones que permitan trasladar al cliente al centro, que se le pueda colocar ahí y que sea el cliente el que elija cómo quiere relacionarse cuando y de qué manera, bien sea por un sistema totalmente online o combinando el offline con, con el online, lo que se llaman los sistemas híbridos. Como solución digital Zoom sales tiene un gran valor porque permite a través de una experiencia virtual muy muy potente emular o partes del proceso comercial o todo el proceso comercial y aportar eh, herramientas muy específicas a los equipos profesionales de venta para permitirles acelerar las fases de negociación y cierre y mejorar los momentos de la fase de fidelización y de venta cruzada y de absele. Nuestro sistema tiene uno de sus puntos de partida en el CTA, que facilita el contacto y permite la precualificación de los clientes potenciales y los conecta con su asesor financiero, enrutándolos eh, al canal comercial más adecuado en base a la lógica que establezcáis cada uno de vosotros, cada una de las compañías. A partir de ahí se recrea una sala de comunicación digital, donde el comercial... El asesor financiero y el cliente interactúan por chat o por videollamada, con cámara o sin ella. Pueden compartir contenidos, interactuar, enviarse documentación en tiempo real, complementar formularios y concluir una operación financiera 100% digital con su correspondiente firma, pago y entrega de documentación. Puede ser un canal 100% digital o puede ser un canal híbrido. Puede ser atendido por este canal y decidir acabar la operación en la oficina o viceversa. A continuación vamos a ver una demo en la que recreamos una situación de interacción comercial entre una asesora financiera, de una asesora financiera que hemos creado virtualmente, que se llama Agado Asesores Financieros, y una clienta que quiere obtener información para un posible fondo de pensiones. Después de la demo continuamos con, con la webinar. Les presentamos Zoom Sales, la solución digital de optimización de leads, comunicación comercial con clientes, interacción y contratación online. El asesor financiero accederá a su oficina virtual a través de cualquier navegador y dispositivo, PC, tablet o móvil, pudiendo seleccionar el idioma con el que quiera comunicarse con sus clientes. Una vez dentro, deberá decidir si quiere mostrarse online para dar un servicio digital cuando un cliente lo solicite. Un cliente está interesado en contratar un plan de pensiones y necesita asesoramiento financiero. Emprende una búsqueda en Google y llega a nuestra web. Navegando por nuestra web, visualiza un botón de acceso a través del cual se le invitará a contactar con su asesor online a través de diferentes canales. Si el cliente decide recibir este servicio, se le redireccionará a una landing en la que podrá decidir con qué oficina asesor quiere contactar. En caso de no estar disponible, el cliente podrá dejar sus datos para ser contactado posteriormente. Si la oficina está disponible, podrá decidir por qué canal quiere comunicarse, chat, whatsapp o videollamada. A continuación, introducirá sus datos de contacto, siendo totalmente personalizables y siempre cumpliendo con el marco regulador del sector. Aceptará los términos y condiciones y en el momento en el que el cliente acepte, el asesor recibirá una notificación en su plataforma informando de que hay un cliente que quiere recibir asesoramiento online. Podrán emprender una conversación en tiempo real por el canal seleccionado, adjuntando cualquier tipo de documentación, usando la transcripción por voz así como la grabación de voz. En cualquier momento de la conversación podemos invitar al cliente a pasar a realizar una videollamada. Es un proceso muy sencillo y si el cliente accede podemos empatizar y hacer un asesoramiento mucho más preciso, cercano y exclusivo. El cliente simplemente deberá aceptar los términos y grabación de la videollamada, decidir si quiere entrar o no con cámara y acceder a la sala. Ambos podrán utilizar un chat en vivo, y el asesor podrá compartir la pantalla de su dispositivo para poder apoyar su discurso. El cliente visualizará en grande la imagen compartida, pero siempre tendrá en visual a su asesor. Por su parte, el asesor, mientras comparte la pantalla, también podrá seguir viendo a su cliente, obteniendo capturas de pantalla de la información por la que éste muestre más interés y pudiendo adjuntar documentación de forma instantánea a través del chat. Una vez finalizada la videollamada, el cliente cumplimentará dos encuestas de satisfacción en la que valorará el servicio y al asesor. El asesor podrá realizar un envío para reforzar todo lo comentado durante la videollamada. En el módulo de envíos seleccionaremos el cliente, el canal de comunicación, email o SMS, escribiremos el cuerpo del mensaje pudiendo usar una plantilla de apoyo y por último, seleccionaremos la documentación que queremos adjuntar al envío. Organizamos la documentación, que estará colgada en Azure, totalmente encriptada, protegida y sin problema de espacio y peso, en cuatro tipos de carpetas. Para adjuntar cualquier documento al envío, solo tenemos que acceder a la carpeta y seleccionarla. Si durante la llamada con el cliente hemos tomado pantallazos, podremos rescatarlos para adjuntarlos al envío. Una vez tengamos todo listo, podemos guardar la comunicación para más tarde o enviarla en el momento. El cliente recibirá un email o un SMS totalmente corporativo, a través del cual podrá ver la documentación bajo una plantilla totalmente personalizada y responderá al envío cerrando el ciclo de comunicación. Todas las acciones realizadas a través de la plataforma quedarán registradas en el módulo de gestión, donde podremos visualizar la base de datos de todos nuestros clientes y la actividad realizada con cada uno de ellos. Notas tomadas durante la llamada, histórico de envíos con trazabilidad de las acciones del cliente, historial de videollamada y chat y la galería de cliente, donde se almacenará toda la documentación intercambiada con el cliente. Desde aquí, también podremos emprender una acción proactiva por parte del asesor. Tendrá la opción de realizar una invitación al cliente para contactar con él a través de videollamada. El cliente recibirá un acceso que le redireccionará a la sala de llamada con su asesor. En caso de tener que firmar cualquier tipo de documentación, contamos con la firma digital con todos los niveles de seguridad, así como de la pasarela de pago, facilitando la formalización en el momento y el almacenaje de este tipo de documentación. Toda la actividad y el desempeño de los asesores quedará reflejado en un cuadro de mando que registra toda la actividad cuantitativa y cualitativa llevada a cabo. Su sales es compatible con todos los TRM y con tal center implantados en el mercado. Bien, ya hemos visto la demo, pero gustaría haceros una reflexión. Para el éxito de esta comunicación online no basta únicamente con herramientas con muchas utilidades. Es necesario tener en cuenta un factor muy importante. Para el éxito comercial son esenciales las emociones. Y la ciencia ha descubierto desde hace años que un componente importante en las decisiones de compra es la parte emocional y que está condicionada por la comunicación, el mensaje y el entorno. Para el éxito comercial son esenciales tener en cuenta las experiencias de los clientes y de los usuarios desde su plano más profundo, el de las emociones. Doy la palabra al profesor Cuesta para que nos explique brevemente cómo decidimos y nos pueda aportar alguna idea más sobre la neurociencia y su incidencia en este campo. Adelante, Hugo Muchas gracias, Julio. Bien, desde el Laboratorio de Neurocognición y Neurocomunicación de la Universidad Complutense tenemos dos grandes expertise. En primer lugar, todo el conocimiento de la neurocomunicación y la neurocognición. Y en segundo lugar, toda la tecnología aplicada. Ese es el primer gran bloque de conocimientos, pero el segundo es el conocimiento de aplicar todos estos datos a, eh, al mundo real, a la empresa, para conseguir que eh, la sociedad avance gracias a, los, a las investigaciones y a los descubrimientos de la universidad. Es lo que llamamos en la universidad investigación de transferencia. Y ahí es donde está nuestro expertise. Como decía, conocimientos y un laboratorio con una gran tecnología y en segundo lugar eh, aplicación práctica a casos concretos y reales, tanto en consultoría, asesoramiento, como en eh, entrenamientos o análisis de páginas web, user experience, etcétera La neurocomunicación, la neurocognición ha desarrollado tanto sus conocimientos que en estos momentos somos capaces de, con mucha claridad, aplicar esos conocimientos de la interacción entre el cuerpo y la mente al mundo real. Hoy día sabemos muy bien cómo el cuerpo habla con la mente y la mente habla como el cuerpo y además podemos detectarlo con precisión, detectar con precisión los mecanismos a través de los cuales las emociones influyen en las decisiones, incluso en aquellas decisiones que puedan parecer más racionales y que sean decisiones muy importantes. Por ejemplo, las decisiones de productos de compra importantes, como puedan ser productos financieros, en las cuales, como se sabe muy bien, con mucha frecuencia se toman decisiones basadas en emociones que inconscientemente nuestro sistema cerebral más primitivo, nuestro sistema límbico, está enviando al neocortes. Hay que tener en cuenta que nuestro cerebro lleva millones de años evolucionando y es una estructura fundamentalmente emocional, que se guía por decisiones que llamamos intuitivas, pero que en gran medida son emocionales y que hoy día conocemos muy bien. Hoy día sabemos incluso cómo determinados neurotransmisores, la dopamina, la norepinefina, la serotonina, influyen sobre emociones y estas a su vez sobre toma de decisiones. Esto hoy día no solamente lo conocemos, sino que además lo podemos medir y lo podemos utilizar para entrenar a las personas los presidentes de empresas, a los CEOs, a los asesores comerciales, a los compradores, para tomar decisiones mucho más eficaces, conociéndose a sí mismos y conociendo también las emociones de la persona que tienen enfrente. De tal manera que puedan hacer una especie de comunicación friendly entre cerebros, por así decir, ¿verdad? Eh, neurológicamente friendly, si se quiere. Y además que sean capaces de conocerse bien a sí mismos, de conocer sus emociones y por lo tanto ser capaces de detectar también las decisiones que van a tomar o las decisiones que está tomando la persona que tiene delante y, por lo tanto, incrementar notablemente lo que llamamos la empatía. La empatía con el cliente y la empatía con el mercado. Esto es lo que hemos hecho con la herramienta Food Sales que no solamente hemos ayudado a, a, a construirla eh, adecuadamente, mejorando cada paso, sino que además, una vez terminada, seguimos construyendo en su mejora continua a través de procesos de análisis de la user experience en la propia página, de las respuestas que emiten los compradores o los vendedores cuando interactúan a través de la conducta online, etcétera No debemos olvidar que hemos entrado en un paradigma absolutamente nuevo en nuestra sociedad, donde no solamente está la digitalización de las empresas, sino que también está la digitalización de la sociedad y comprender adecuadamente estos nuevos procesos de comunicación entre empresa y sociedad, nos van a ayudar mucho a obtener resultados mucho más exitosos y mucho más eficaces, a gestionar mejor nuestro intelecto y nuestras emociones y aquellos que tenemos enfrente. Esta es la idea fundamental, Julio. Gracias, Ubaldo, por tus aportaciones. Como hemos podido ver ahora mismo, también en la venta de productos y servicios de inversión, podemos detectar y medir emociones, y reacciones percibidas por los clientes en los contactos e interacciones con los asesores financieros, como reacción a la forma, el contenido, el entorno, el ambiente en el que se desarrollan, y esto nos puede ayudar a vender más a través del análisis y la mejora de aspectos relacionados con dos variables. Las herramientas digitales utilizadas, que tienen que producir en nuestros interlocutores neuropercepciones positivas y el comportamiento de los asesores en este entorno online. Es necesario formar y entrenar neurolíderes que sepan optimizar su actividad en el canal digital que tiene una especialización. Como cierre del proyecto, sí que me gustaría hacer una mención importante, por además lo hemos comentado alguna vez durante estos 25 minutos, de la importancia de convertir a los equipos financieros en equipos de alto rendimiento en entornos digitales y para eso el neuroliderazgo es clave. ¿Cómo construimos nuestro plan de formación? Pues nuestro plan de formación se construye a través de esta diapo que os voy a proyectar ahora, en la que veréis que el plan es un plan de formación en la que tenemos en cuenta toda la parte de NeuroLab eh, que nos eh, aportan los, los equipos de especialistas, nuestra experiencia en lo que es la creación, implantación y entrenamiento de equipos a la hora de trabajar con modelos eh, digitales y las propias tendencias del mercado. ¿Quién trabaja en este proyecto? o ¿Cómo se despliega este proyecto formativo? Pues a través de profesionales de una alta cualificación y de una muy alta especialización. Por un lado, especialistas de NeuroLab Center, por otro lado, especialistas en, en comunicación en entornos digitales y especialistas en transformación digital y en PNL, programación neurolingüística. Los objetivos que persigue el itinerario son dos, básicamente. Uno, abrir la mente, prepararnos para aceptar este nuevo paradigma y, por otro lado, entrenar en habilidades y en técnicas muy específicas para mejorar nuestro impacto positivo en un entorno digital. Por otro lado, incorporamos también en nuestro sistema de aceleración, que es un proyecto que está encastrado dentro de, del proyecto de, de Zoom Sales, que cuyo objetivo es eh, mejorar el rendimiento de los equipos comerciales a través del benchmark, de la observación, de la monitorización permanente y no solamente de la parte cuantitativa, sino de los aspectos cualitativos. Y por último, para cerrar el webinar, sí que me gustaría eh, recoger en, en un resumen qué es Zoom Sales. Zoom Sales se puede resumir en 10 ítems muy rápidos. Un lado, Por un lado, Zoom Sales tiene eh, y pone en el centro al cliente, ¿Por qué? Porque le da las posibilidades de que él elija cómo, cuándo, dónde y de qué manera quiere interactuar con, con vosotros. Es un sistema integral, es un sistema que recoge todo el modelo comercial. Es un sistema eh, donde la, una de las claves del éxito es el User Experience, es la experiencia de uso. De ahí nuestra vinculación permanente con los estudios y las mejoras de NeuroLab. Es personalizable, seguro y corporativo. ¿Por qué personalizable? Porque es una herramienta propia nuestra, es un modelo de trabajo nuestro. Os lo adaptamos a las necesidades de cada uno de vosotros. Es modulable. Eh, habéis visto que cubre toda la cadena de valor comercial. Eh, puede que haya alguno de vosotros que tengáis ya partes cubiertas con otro tipo de sistemas. Pues podéis incorporar y utilizar no solamente el sistema técnico, sino también solicitarles a lo mejor solamente la formación o la mejora del rendimiento comercial a través de, del proyecto de consultoría de aceleración. Es un servicio, y me repito, no es solo una herramienta, es un servicio por todo lo que os estoy comentando. Cumple, por supuesto, con toda la normativa regulatoria del sector. Eh, no tiene ningún problema en integrarse con cualquier sistema. CRMs, RPs, eh, agendas comerciales, modelos, módulos de Sales Assistant, a través de APIs. Lo hacemos permanentemente con muchos de nuestros clientes. Podemos acelerar la entrada de los asesores en el proceso de venta digital y me repito porque yo os lo he dicho por el tema de aceleración y de entrenamiento y somos una empresa española con un equipo perfectamente dimensionado, ni por arriba ni por abajo y por tanto podemos ser y de hecho lo somos, muy competitivos económicamente. Y nada más, agradeceros de verdad todo este tiempo, sé que es mucha información en poco tiempo que hay que digerirla José y su equipo va a disponer de toda esta información y la va a colgar en, en la página de ASEAFI y que estamos a vuestra entera disposición ¿no? a través de José o directamente contactando con nosotros con la información que os hemos dejado en los soportes. Muchas gracias y buenas tardes.